incluso la dirigente nuestra le fueron a tirar piedras a su casa de la misma policía pero esa mujer está guapa, ella agarró las piedras, la, la volvió a montar en su carro fue a la policía, se la tiró al destacamento policial y dijo Vuelvanse a meter conmigo, que ustedes vengan rápido y vienen porque viene, y así mismo fue y ese fue el comportamiento de, de, de toda la gente ahí la prensa fue muy condescendiente con nosotros y fue una experiencia maravillosa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 Acceso nos da el derecho al libre tránsito por todo el país. Entonces lo que haga una alcaldesa y tres o cuatro regidores no tiene ninguna importancia. Yo voy a seguir yendo, ellos no pueden hacer absolutamente nada ni me van a asustar a mí con, con eso, esas cuatro personas, cinco figuras ahí, que como les digo, fue más bien para buscar promocionarse porque la alcaldesa ha tenido una gestión pésimamente mal allá en Salcedo, y no lo digo yo, lo dicen todos los salcedenses. Entonces, incluso tiene una hermana que está ganando 25 mil pesos que vive aquí en los Estados Unidos. O sea, es parte de la delincuencia que existe en la República Dominicana. Lo que se equivocó, porque señores, son cuatro mil y pico de curules en el país. El candidato presidencial no puede estar al tanto de todo. Ahora... Si hay una candidatura a síndico, al alcalde, al cual yo voy a ponerle caso especial, es para destituir a esta alcaldesa porque el próximo alcalde se llama Jorge Elúl Mirabal. Eso sí es de la familia. Y yo voy a mover cielo y tierra para que Jorge Liu Mirabal sea el próximo alcalde de Salcedo. Y así no tenemos que preocupar por la delincuente ahí en, el, en, el, en, el, en la alcaldía de Salcedo. <risa> Incluso las la dirigente nuestra le fueron a tirar piedras a su casa de la misma policía, pero esa mujer está guapa, ella agarró la piedra, la, la volvió a montar en su carro,